Empezaron siendo individuales, o sea, estaban definidas dos etapas, que era la primera individual, en las cuales íbamos a ver actor por actor o, como máximo, por pareja. Todo y todo. Yo a nivel objetivos en seis meses, creo que lo ideal para todos sería llegar a, simplemente a comunicarnos gente por encima de la que dependen tantas cosas, que si fuera solo de la gente con la que he trabajado y conocido historias maravillosas. ¡Hostia, que más lejos de mí que se supone que yo soy el montañero, no? Vamos a quitar En la segunda probamos a verlos en conjunto, los que más nos habían gustado de la, de la primera etapa, lo, los mezclamos en posibles grupos de nuestros siete protagonistas para ver que si había química entre ellos y cómo funcionaban. Lo que me resultó más sorprendente del casting, sobre todo de la primera tanda de castings que hicimos, es que estábamos en una, en una habitación muy pequeñita, blanca, se creaban realmente esos espacios imaginarios. Incluso por allí, que igual está así... no, no no sé, yo, yo es que tenía entendido que las verduras iban a... Una serie como esta que va tanto de actores y, y que teníamos que ver el trabajo conjunto de ellos, que hubiera química, que se conocieran, que de verdad pasaran cosas entre ellos y, y que pegaran, porque no solo pesaba su, eh, su trabajo individual, sino su trabajo en grupo. ¡No, no, no, Dios, no por favor! No, no ¡Mato! No ¡Mato! <Naru> Pero Jorge, por favor... El casting duró meses, no solo en la preproducción, sino una vez ya rodándose la serie, el casting continuó, porque la serie no solo son los siete protagonistas, había un montón de secundarios, de actores de reparto, episódicos, que se fueron buscando sobre la marcha. Fue un trabajo más frenético, yo creo, que incluso en la preproducción, por aquello de, de tener fechas claras en los cuales tenían que estar los actores rodando los Pirineos y que tenían que llegar y buscarlos de la nada prácticamente. El tomate ahogado, bueno, se le llama tomate ahogado, que no es que esté ahogado, que... Rehogado, sí. se llama. No, Me habéis jodido, voy a ir a por vosotros ahora más. Eh, eh, la... eh, que del camino al pasillo a la cocina se pueden pochar los tomates. ¿eh? Lo que no quiero es tener todos los días que discutir contigo porque ya tengo problemas. Al margen de... Sí, ¿qué sí. problema tienes? Que si te acaba el colorete... El reparto que... completo son casi 80 actores. Son más de 80, pero no los cuento porque son cameos del propio equipo técnico, que algunos también tenían formación como actores y otros simplemente nos regalaron un, un cameo muy amablemente. La verdad es que nos llevamos muchas sorpresas y, y buenas, porque había gente muy válida y las cosas no estaban claras. Hubo muchos actores que podrían haber sido los protagonistas, pero como al final no es solo lo que hagan ellos, sino el conjunto y, y que funcione lo que hacen entre todos. Recuerdo del casting de Naya, por ejemplo, que hace de Alba, de Naya light eh, que emulamos una asamblea en la cual yo era el personaje de Luna y, y adopté para, para generar un poco el conflicto y ver cómo, cómo respondía una actitud muy, muy agresiva y muy chunga, muy macarra de me la suda todo. y fue muy muy chulo vale. verla vale. responder vale. y... No, entonces la movida... No, entonces no hemos entendido nada, no estamos siguiendo el mismo... No, no nada. hemos entendido no escúchame. Es que yo no tengo que entender tu planteamiento, ¿vale? Es algo común. Es yo no sí quiero entender el común. tuyo, precisamente porque es algo común. Fue ¿vale? muy difícil el papel de, de Luna que interpreta a Carmen Jiménez, porque tenía que ser joven, o sea, tenía que aparentar dar un perfil un, un muy joven siendo mayor de edad, porque se tendría que ir a rodar con nosotros a los Pirineos y el presupuesto no daban incluso para que se viniera con un tutor o un padre, tenía que ser obligatoriamente mayor de edad, y no fue sencillo. Pues nada, Jorge, tío, la próxima vez vas tú. Vas tú y les pones unas florecitas en las ventanas, ¿vale? Y ahí, bueno, y les pides, por favor, que dejen de desahuciar a la peña, ¿eh? Luego es un casting internacional, había un personaje que es el de Zoe, que queríamos que fuese extranjero, podía ser francés o alemán. Diego tenía que ser un colombiano, eran pues, personajes más definidos ya de, de, por guión, o sea que tenían que ser de esta edad y de este país. O gente muy, muy popular, con mucha trayectoria, nos dijo que sí, pese a que se adaptaban a los medios que había, que eran eh, por los propios de una serie con, de tan bajo presupuesto. Nos ofrecían eso, asociar su imagen a, a nuestra serie, que era un, un regalo que nos estaban haciendo. Y además ellos además de que nosotros lo sentíamos como un regalo, ellos lo sentían igual. Nos daban las gracias por estar eh, participando en, en la serie con nosotros. Silvia Casanova, por ejemplo, había estado rodando en Yeste, donde nosotros, eh, que se mueran los feos. Y, y rodar en el campo le encantaba. Y Juanjo Artero estaba justo en en A Coruña, si no me equivoco, y, y, y le dio la vuelta al mapa, se subió a los Pirineos solo por, por libres. El día que Alex me enseñó el montaje del teaser, pegué un grito y me eché a llorar porque de repente vi que efectivamente esos personajes que yo había conocido en guión eh, estaban vivos y que eran las personas que habíamos seleccionado en el casting. A las alturas de la película, cuando ya está el casting cerrado, yo diría que es que... ...que mereció la pena muchísimo y que fue la leche... ...que cada vez que veo un capítulo digo... ...gracias, gracias por poder haber firmado este reparto. Libres es una invitación a abrirte camino tú mismo... ...apoyándote en los demás para, para conseguirlo...